Hola, en este vídeo vamos a ver cómo configurar un alias para un Vigor IPPBX en un troncal. En este caso es un trunk de voz Telecom, que es el voz Telecom 2 que tenemos configurado en la centralita. Lógicamente lo primero que hay que hacer es configurar el trunk. Eh, aquí no lo vamos a configurar, pero vamos a enseñar la configuración introduciendo los valores que nos da el proveedor en este caso Bob telecom, como hemos comentado. ¿Bien? Una vez que el trunk está registrado, aparece aquí como registrado, tenemos una opción que se llama alias, que es para introducir DDIs. ¿Bien? Entonces los DDIs se pueden utilizar pues, para que una extensión suene directamente, para operadora automática, para un grupo, etc. En este caso tenemos dos DDIs, el 931592737, al cual si llamamos va a sonar la operadora automática, y luego tenemos otro DDI que es el 931592738, al cual si llamamos va a sonar una extensión, pero además si es, si es asociado a una extensión lo que podemos decir es que para las llamadas salientes utilice el alias. Después de definir el número del DDI, también hay que definir cuál es el troncal que va a utilizar este DDI. Para mostrarlo, si vamos a PBX status, si hacemos una llamada directa al DDI que iba a sonar en una extensión, Aquí tengo un teléfono de software registrado directamente en otra centralita diferente. Se si hago una llamada al, al número de la extensión, oiremos que la llamada se está, se, está sonando directamente la extensión. Se si damos aquí a refrescar, voy a coger la llamada Vemos que está On Call y el número llamante. Bien, voy a colgar la llamada. Si llamamos directamente al otro número, la llamada entraría en la operadora automática, como hemos definido. Gracias por llamar a banco Telecomunicaciones. Bien, hemos colgado la llamada. Eso se ve en PBX Status. Call detail records, veríamos que ha entrado una llamada directamente a una extensión o que ha entrado una llamada a un trunk. Si hacemos una llamada saliente, entonces vamos a hacer una llamada desde la extensión 202 a, la, a un número de teléfono. Gracias por llamar a Baco Telecomunicación. Marcamos el número de extensión del softphone. Bueno, y aquí vemos la llamada entrante, que la extensión que está llamando está presentando el 931592738. Veríamos aquí la llamada. Muy bien, pues eso es todo. Muchas gracias y nos vemos en otro vídeo.